buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Guillermo. ¿Y de dónde eres? Soy de Perú. Um, ¿Y desde hace cuántos años estás aquí en Tampa? En Tampa desde el, desde el 2005. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la historia de tu llegada a los Estados Unidos de, y a Tampa? Cuando salí de Perú, a los 14 años, nos fuimos a Miami. Uh, salimos porque había un problema con el con terrorismo, y con el, ¿cómo se llama esto?, con el presidente que estaba ahí. Uh -huh. uh, llegamos a Miami y ahí fue donde fui al colegio, al la secundaria, y después me mudé a Orlando para ir a la universidad, y me mudé a Tampa en el 2005 porque la señora del, o la mamá de mi esposa estaba con cáncer, y la vinimos a cuidar. Okay. Y entonces... Um, cuando, cuando tienes tiempo libre aquí en Tampa, ¿qué te gusta hacer? Uh, me gusta ir a, jugar a la, ir a la playa, me gusta jugar al fútbol, uh, ir a la piscina, nadar, Bien. Eh, ¿Qué te echa de menos de, de Perú? Uh, la comida, <risa> la familia. Claro. Uh, esta, o sea, poder visitar a mis abuelos todos los fines de semana. Bueno. Eh, entonces, la comida, ¿cuáles son tus comidas favoritas de Perú y cuáles son los ingredientes? Bueno, el ceviche, uh -huh. uh, que dependiendo, se puede hacer de pescado y marisco, solamente pescado. Uh, también tiene choclo, que es el maíz peruano. Uh -huh. uh, el camote, que es lo que se llama sweet potato en inglés. Uh, después, el lomo saltado, que es una combinación de, de carne de bistec, con papas fritas, cebolla, tomate, y arroz, mm. uh, todo mezclado. Y bueno, y el ají de gallina, que es también uh, pollo en una salsa de, de ají, que es uh -huh. este, lo que viene a un, digamos, un tipo de verdura. Y, um, ¿Deseas regresar para vivir en Perú un día? Me gustaría regresar. Uh, yo creo que después de me retire uh, podré ir y ahí uh, más seguro quedarme por ahí. Sí. Um, y tú dijiste que tienes hijos americanos. Entonces, uh, para ti, ¿cuáles son las grandes diferencias entre educar hijos aquí y e educar hijos en Perú? Bueno, ver, una de las grandes partes o diferencias es no solamente la educación en sí, sino el, el, la familia, tener la familia alrededor. Uh, ellos no conocen a todos sus tíos, todavía les falta conocer a la mayoría de ellos, uh, pero la mayor diferencia creo que es, uh, hasta cierto punto, la forma en que se, se enseña. Uh, en Perú, por ejemplo, no hay lo que viene a ser opciones o en clases, o sea, tienes, cada año tomas clases, las, las mismas clases que el resto, el, el resto del colegio, el resto de, tu, de tus compañeros, o sea, no hay, no hay cambio. Y además también que te acostumbras a no tener que ir a otras clases por los maestros vienen a tu clase, uh -huh. que es diferente. Muy bien. Muchas gracias. De nada.